Bienvenidos a otra clase más de BASIC, En este caso vamos a explicar los tipos de funciones más básicos que, que se, en las que se puede clasificar, que son si una función es inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Os lo voy a explicar con tres dibujos y me voy a poner un ejemplo de ello para que veáis lo facilito que es, porque si, se explica, si no se explica muy bien puede sonar un tanto raro. Pues Entonces vamos a empezar con la inyectividad. La inyectividad es muy simple. Tomando una función f de a en b. Si nosotros dibujamos los dos conjuntos, tomamos por ejemplo tres puntitos del conjunto a y cuatro puntitos del conjunto b, se dice que una función es inyectiva cuando pasa, por ejemplo, esto. Si os fijáis los tres puntitos de a tienen una imagen en B. Pero esa imagen siempre es distinta. La primera con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero. Eh, esto no tiene por qué ser sin por orden. Puede ser, por ejemplo, así. Pero cada punto en A tiene que tener en B una imagen distinta. Os voy a poner un ejemplo de inyectiva para que veáis cómo. Cómo funcionan estas cosas ya tenemos preparado el ejemplo y simplemente lo que vamos a hacer aquí es eh, la función f de a en b asignarle su, su imagen, no, es que no tiene otras palabras si nosotros cogemos el 1 el 2 y el 3 le podemos asignar aquí por ejemplo los pares 2, 4, Si os fijáis es el mismo dibujo, cada elemento de A tiene una imagen en B pero que siempre es distinta, eso sería inyectivo. Pasamos ahora con un sobreyectivo, sería una función de A en B, dibujamos el conjunto... Para sobreyectividad, lo que, no, lo que nos tiene que pasar es que todo el conjunto A tenga una imagen en B. Da igual que sea mmm, tres flechitas hacia aquí, cuatro flechitas hacia este punto, pero todo el dominio de A tiene que tener una imagen. No es más que eso. Y como ejemplo, sabemos que el dominio de. Porque aquí puede tomar cualquier valor, y la imagen también es R, porque puede tomar cualquier valor. Entonces, nosotros tenemos el dibujito, empezamos con el 1, menos 1, 0, 2 y menos 2. Y dibujamos aquí en B, cuando es 1, pues 1. Cuando es menos 1, pues 1 también. Cuando es 0, es 0. Cuando es 2, pues 4. Y cuando es menos 2, también es 4. Así podemos seguir hasta todo R. Pero yo creo que con este conjunto de tan pequeñito se entiende, ¿no? Dos valores que corresponden un único valor. Pero no pasa nada, porque estamos hablando de sobreyectivo. Si os fijáis, si bajamos hasta todo R, sería ahora 3 y menos 3. Y su imagen sería 9. Por tanto, más sobreyectivo que esto, no puede haber nada. ¿Y ahora cuándo una función es biyectiva? Pues cuando se cumple la inyectividad y sobreyectividad. Es decir, si nosotros tenemos un conjunto A con 4 puntos o 5, lo que queráis, el conjunto B, decimos que es biyectiva cuando es inyectiva y a la vez sobreyectiva. Por tanto, si nosotros tenemos esta relación, vamos a ver si es inyectiva. Nos fijamos en B y a todos los puntos le llega una flechita de distinto lugar. Entonces es inyectiva. Y miramos ahora si es sobreyectiva. Los cuatro puntos tienen imagen, por tanto es inyectiva y sobreyectiva. Eso quiere decir que es biyectiva. Para no liaros, ¿cuándo es biyectiva? Bi viene del latín creo, Son, que significa dos. O sea, que tiene que tener inyectividad y sobreyectividad. Y como ejemplo, vamos a poner una función muy facilita, que seguro que la conocéis. de x es igual a 2x nos tomamos 1 menos 1 2 menos 2 y sustituimos la x f de 1 es 2 f de menos 1 es menos 2 f de 2 es 4 f de menos 2 es menos 4 bueno, y ponemos el 0, porque siempre viene bien poner cero. F de 0, de 0 Si seguimos así con todos los números reales, el 3 va al 6, el menos 3 va al menos 6. El 4 va al 8, el menos 4 va al menos 8. Todo el dominio de F va a tener una flechita, pero esa flechita siempre va a venir de un lugar distinto. Inyectividad y sobreexectividad. Por tanto, esta función es biyectiva. Pues bueno, espero que haya quedado claro. Si tenéis alguna duda, ponéis aquí abajo en un comentario. Si no, nos escribís en el foro. Pasis.fusco.com barra campus virtual. Te esperamos para so solucionarte tus dudas. Y muchas gracias por vernos y por darnos tu apoyo. Hasta luego. Los valores que hemos tomado aquí como la X. imaginarlo, hecho el 1, el 2, el 3, el 4. Y aquí tenemos el conjunto B. Uy, <risa>